Hola, soy Floribet. En esta ocasión les mostraré cómo hice una piñata de Mario Bros. Necesitaremos la plantilla, la cual la hice con una imagen que tomé de Pinterest y agrandé al tamaño deseado, la cual les dejaré aquí abajo. El link para que la descarguen. También necesitaremos un papel carbón para calcar. Y nuestro material estrella, el cartón, el cual lo tomé de cajas. Con ayuda de cinta de carpintero, fijaré la imagen al cartón para calcarlo sin que se nos mueva. Te invito a suscribirte y dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Recortaremos las piezas con un cúter, siempre teniendo precaución. De la misma forma haremos dos piezas. Necesitaremos una tira que nos dé todo alrededor de la figura la cual les mostraré cómo hice para que fuera más flexible como en videos anteriores. Con solo quitar un lado del cartón, simplemente le rociamos agua y separamos como les muestro. Antes de pegar la tira de cartón, debemos poner el mecate donde guindaremos la piñata. Como les muestro? Luego empezaremos a pegar con mucho cuidado de no quemarnos con la pistola caliente, dejando una abertura para meter los confites. Yo utilicé papel crepé para hacer las barbas. Los dejo con el paso a paso. les dejaré el enlace para que vean cómo hice la goma que utilicé, si no también pueden usar cola blanca. Recuerda, me puedes encontrar como Creaciones Ángel en mis páginas sociales Facebook e Instagram. Reciclaremos hojas de cartón para calcar la cara de Mario como les muestro. haremos con pilot y luego recortamos La nariz la hice con el papel crepé armando una bolita hasta tener el tamaño deseado. Ahora sí, a pegar la carita. Me encantaría me dieras dedito arriba y compartieras el video. De esta forma me quedó. Espero les guste. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.